Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con regresos, teorías, nuevas animaciones y mucho más, así que comencemos. En nuestra primera noticia tenemos la salida del tráiler oficial de lo que será Frozen 2. Luego de 6 años desde el estreno de la primera película, Elsa y Anna volverán a la gran pantalla. En este avance logramos ver una nueva chica que aparentemente tendrá un papel importante en este secuela. La directora de esta cinta, Jennifer Lee, reveló en diálogo con Variety que en esta ocasión nuestras protagonistas visitarán tierras lejanas de Arendelle. Además, la directora contó que la película contará con al menos cuatro canciones. Por los momentos, solo nos queda esperar su estreno el día 27 de noviembre del presente año. Continuando con las noticias, probablemente en algún momento habrás visto los cortos animados de DC, donde aparecen Batty Chica, La Mujer Maravilla, Super Chica, Linterna Verde, entre otras. Y es que recientemente se ha anunciado que estrenarán una nueva serie animada programada para el día 8 de marzo. En esta serie seguiremos a nuestras heroínas en diversas aventuras contra el mal, pero al mismo tiempo deberán afrontar los problemas de la adolescencia y la escuela, además de mantener a salvo su ciudad. Todo esto de la mano de un aprendizaje en el manejo de sus poderes y habilidades. ¿Tú qué piensas? ¿Le darás una oportunidad a esta nueva serie? Saltando al mundo de las películas, hagamos algo de memoria sobre la película de The Loud House. Anteriormente, Nickelodeon y Paramount habían anunciado una película de la serie, prevista para estrenarse el 7 de febrero del año 2020. Sin embargo, en enero del presente año, Paramount eliminó la película de su programa, probablemente por la polémica alrededor de su creador Chris Sabino. Pero para nuestra sorpresa, el director ejecutivo de Viacom, Von Bakis, en una visita de analistas, anunció que la división Nickelodeon Studios de Viacom verá su estreno en la plataforma de Netflix, así como el de la película animada de las Tortugas Ninja. Como les he mencionado en un anterior video de noticias, debido al declive que ha tenido Nick en sus estadísticas los últimos años, este paso formará parte de los esfuerzos más amplios de Nickelodeon y Viacom por aprovechar la compañía para continuar produciendo nuevos contenido para plataformas digitales de terceros. Recordemos que Viacon ya produce Pinky y Malinky para Netflix, además de la nueva serie live-action de Avatar El Último Maestro Aire, que recientemente comenzó su producción. Además de esto, próximamente saldrá al aire un nuevo show spin-off de The Loud House, el cual se llamará Los Casa Grande. esta vez para ser estrenado en el canal televisivo. Y hablando de Nickelodeon, les traigo algunas noticias de la esperada película animada de Nick, y esta es Invascula. Sim Enter the Florpus. Resulta que el pasado 2 de febrero la totalidad de la cinta fue proyectada en los estudios de Nick Alestaf y ha anunciado a través de las redes sociales que la misma ya se encontraba completamente producida. De la misma forma, otro esperado filme ya ha sido completamente producido y estoy hablando de la vida moderna de Rocco, Static Clean. Esto según ha declarado su creador Joe Murray. Incluso en su portal web ha demostrado su creciente preocupación con respecto al futuro de este estreno, aclarando que de hecho hace más de un año que lleva completada la producción. Lo poco que nos ha hecho saber a través de sus redes es que lo único que le han dicho es que actualmente se encuentran en negociaciones pero sin ninguna afirmación clara o fecha de estreno. Incluso ha mencionado que tal vez se haya pensado para una plataforma de streaming, pero la verdad es que existen más preguntas que respuestas claras. Esto ha llevado a que Jonan Vázquez, creador de Invasor Sim, expresara en su Twitter su preocupación acerca del estreno de su especial, dada la situación que presenta con la vida moderna de Rocco, diciéndole a su audiencia que si para ese proyecto se ha tomado tanto tiempo, no desea imaginarse entonces cuánto tomará que su especial salga en emisión. Yo personalmente pienso que dado que se han dado cuenta que pueden funcionar a través de plataformas digitales y en base a sus recientes contratos con Netflix entregándole series como Pinky Malinky y Avatar, creo que no sería de extrañar que le cedieran estos especiales a Netflix, y que podamos disfrutar de la nostalgia a través del gigante del streaming, pero esta es solo una teoría, ¿será posible? Entre otras noticias, el mundo de la animación hizo acto de presencia en la edición de este año del Super Bowl, específicamente en su show de medio tiempo, en homenaje al biólogo Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja. A pesar de la corta aparición de nuestros amigos de fondo de bikines, sigue siendo un momento importante para esta animación, dado que son muy contadas las veces que un Personaje de esta índole ha hecho acto de presencia en este evento. Y hablando de Bob Esponja y el declive económico de Nickelodeon anteriormente mencionado, una respuesta que se ha generado debido a esta situación es que Brian Robbins, veterano productor que fue nombrado presidente de Nickelodeon hace poco, ha decidido tomar acciones en su misión de sacar a flote el canal televisivo, trayéndonos un nuevo show que sería un spin-off de la serie de Bob Esponja. Robbins trae consigo una larga historia con la programación de Nickelodeon. Fue co-creador y productor del programa All That y sus numerosos spin-offs, así como series en otras redes como los dramas de Smallville y One Tree Hill. Más recientemente, Robbins fundó Owensons TV, la fábrica para creadores de contenido que fue adquirida por Viacom en el año 2017. Es innegable la desesperación que está sufriendo la compañía al traer nuevas programaciones como el desarrollo de una serie de Paddington, incluso intentando revivir viejos shows como la mítica serie Le Temes a la Oscuridad, siendo ilógico que se mantengan en presuntas negociaciones ante los estrenos de dos especiales que anteriormente tuvieron un considerable éxito en el canal, ¿no creen? Volviendo a las líneas de las películas animadas, Warner Bros. Animation y Warner Home Entertainment se asocian con DC Entertainment y Nickelodeon para producir una nueva película crossover entre Batman y las Tortugas Ninja. Este proyecto se encuentra basado en la miniserie de cómics Batman Teenage Mutant Ninja Turtles de James Tynon y Freddie Williams. La película presentará a nuestros héroes formando un equipo para enfrentar a la galería de villanos del Caballero de la Noche. Esta animación llegará en 4K, Blu-ray y digital a finales de esta primavera. Entre otras noticias, DC no descansa en cuanto a sus películas animadas y es que próximamente se estrenará una cinta titulada La Liga de la Justicia contra los Cinco Fatales. Si son seguidores del cómic o de las series animadas, probablemente ya conozcan a este grupo de villanos, el cual estará conformado por Emerald Empress, Tarok, Mano, The Persauder y Validus. Lo que llama mi atención de este filme es la participación de Bruce Timm y su legendario estilo de animación que seguramente reconocerán de Batman la serie animada. En el tráiler vemos a un legionario caer en la tierra en un tiempo presente donde aún existe la Liga de la Justicia. De allí todo nos indica una colisión de tiempo con el futuro, de donde serán partícipes los cinco fatales. La misma verá su estreno en digital el 30 de marzo de 2019 y el paquete 4K y Blu-ray el 16 de abril de este año. Esta cinta es parte de los estrenos programados de DC para este año. Otros títulos a estrenarse serán Reign of Superman, Batman Hush y Wonder Woman Bloodlines. Y hablando de películas, cada vez se acerca más el estreno de la película Live Action de Aladdin, programada para el día 24 de mayo. Esta vez nos entregan un nuevo tráiler donde podemos finalmente apreciar la interpretación de Will Smith como el genio. ¿Qué opinan ustedes de esta adaptación? Continuando con la temática Disney, este mes se ha anunciado que la casa del ratón ya se encuentra trabajando en dos secuelas para la película animada Sutopia. En el marco de un evento en el Dave and Busters en Ontario, Canadá, Tommy Lister, el actor que le dio voz a Phoenix en la película de 2016, afirmó que Disney estaba trabajando no solo en una sino en dos secuelas de Sutopia y con un gran presupuesto. De la misma forma, afirmó que anteriormente en la última película se invirtieron 240 millones de dólares, y que en esta, según ha escuchado, serán 300 millones de dólares. Además, hay que considerar que Disney recientemente anunció una atracción de su topia para Disneyland Shanghai, por lo que sería lógico que el estudio buscara seguir expandiendo el mundo y la vigencia de esta película, convirtiéndola en una franquicia. Volviendo al mundo de Netflix, la cuenta oficial de Twitter de la ladrona más famosa del mundo ya ha confirmado una segunda temporada para la serie. Si lo recuerdan, Netflix ya ha solicitado un total de 20 episodios para la plataforma, pero para su primera temporada solo estrenó 9 de ellos lo que nos lleva a pensar que esta vez serán 11 episodios en su programación. Por los momentos, los meses tentativos del estreno son marzo y abril, pero aún queda esperar un anuncio oficial con su fecha definitiva. Saltando al mundo de YouTube, recientemente Cartoon Network ha estrenado un video especial de villanos donde Flop, Demencia y 505 se dedican a responder preguntas de sus seguidores. En cierto momento, Demencia para responder por qué está tan enamorada de Black Hat, nos canta una canción explicando su amor por este ente malvado en la cual tal vez reconozcan la melodía de una ópera llamada Carmen. Al principio de este video nos señalan que este será el último video de la saga de videos de orientación para villanos, pero llegando al final del mismo, los créditos se ven interrumpidos por una noticia de última hora, donde un villano se encuentra atacando a Treno City, pero la transmisión rápidamente se ve interrumpida nuevamente, dejándonos con un sugerente próximamente al final. Si nos fijamos bien, se atraviesan varias distorsiones en la imagen donde fugazmente se lee abril. ¿Podrá ser este el mes de estreno de su serie animada? Continuando con las noticias, otro estreno que cada vez se acerca más es la cuarta temporada de Star vs. las fuerzas del mal. Este hecho se dará el día 10 de. De marzo con 21 episodios, pero lo más revelador de este asunto es que todo parece indicar que esta será en efecto la última temporada de nuestra heroína Star. En la siguiente imagen pueden observar un resumen de los capítulos a estrenarse junto con los nombres de cada episodio. En esta nueva temporada, con lo que se ha logrado ver hasta el momento, contaremos con algunos nuevos personajes y el regreso de Eclipse a Butterfly. ¿Será este nuestro último viaje con Star? Cuéntame en los comentarios tu opinión. Y para finalizar, una noticia que todos estamos esperando y es la confirmación de una segunda temporada de Final Space. Si nos adentramos en las redes del creador de esta serie animada, Olan Rogers, podremos darnos cuenta que incluso ya lleva varios meses trabajando en esta venidera producción. De la misma forma, nos ha ofrecido algunas imágenes en su Twitter de lo que podremos ver en esta próxima aventura que con tantas preguntas nos dejó en el final de su primera temporada. En las imágenes se pueden apreciar dos seres que podemos suponer serán nuevos personajes introducidos en la historia, con probabilidades de tratarse de nuevos villanos. Por los momentos de lo que podemos estar seguros es que veremos su regreso en este año con una renovación de tres episodios. Incluso su creador ha declarado en sus redes sociales que posee suficientes ideas como para realizar seis temporadas. ¿Y tú, qué situaciones te gustarían que enfrentaran nuestros protagonistas en futuras temporadas? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, recuerda seguir la página oficial de Facebook para más noticias, al igual que mi Instagram, por si quieres conocerme mejor. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.